El Ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís inauguró este martes varias obras, entre ellas una cancha, un parque y un área de niños, en la urbanización caperuza de este municipio. Eh, felicitar al alcalde municipal y a sus regidores por hacer posible de esta remoción o reconstrucción de la cancha de este sector. Esperamos que esta comunidad aproveche estas instalaciones para que la juventud pueda recrearse, pueda eh, divertirse y que sea un sano crecimiento en estas instalaciones que hoy estamos entregando. Fuimos la oportunidad de poder participar en uno de los sorteos que hizo el ayuntamiento, el cual fui agraciado en la construcción de esta obra, de esta cancha. Y la obra se asemeja a 1.700.000 pesos, el cual ya hemos agotado el 100% del presupuesto, aquí estamos en el día de hoy entregándola. Estuve a cargo de la obra del Parque Caperuza 2. ...es una obra que se hizo con mucho cariño... ...y mucho amor para ustedes, para el disfrute... ...fue presupuestada en el presupuesto participativo... ...con un monto de 2.370.324 pesos... ...es un área de 2.000 metros cuadrados... ...el cual está dividida entre áreas verdes, calzada... ...parque infantil... ...y esperemos que la disfrute y es para ustedes... ...y que la cuiden. Presidente de la Junta vecino Caperusa Caperuza II. Eh, ...estamos muy agradecidos de señora alcalde y los regidores... Y darle las gracias porque esto era una obra que la necesitábamos. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.